La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de la Ciudad de Santiago a través del Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales inició este miércoles los interrogatorios de dos médicos que laboran para salud pública, señalados por supuesta falsificación. Se trata de Priena Almonte y Robinson Santos, este último director nacional del Gabinete de Salud.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 Okay, yeah. es un titular de la prosa, doctor. En la notificación que nosotros recibimos en una documentación se le cita a usted. Se le dice que se participa en este reglamento. Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp. No era nada de falsificación y era un titular más elaborado. Muchísimas gracias. Qué titular. Gracias va, va. Su noticiero regional. Robinson Polanco.